saludos cordiales Prisliners, de todo el mundo nos está hablando luis en directo como siempre estoy aquí con susana en galapagar en guadarrama, guadarrama. En guadarrama no siempre lo digo mal en guadarrama eh, Emitimos en directo os damos nuestra opinión como siempre mm, ¿Qué os quiero decir Prisliners? Eh, hoy vamos a hablar de algo que habéis preguntado mucho que es venir como voluntario a españa nos lo hemos estado estudiando en profundidad y es una muy no digo buena idea es una muy muy buena idea es como venir como estudiante pero te ahorras el precio del curso y, y, y encima estás colaborando en una buena acción vale voy a responder a todos los que habéis preguntado en telegram me he puesto vuestras preguntas podéis preguntar los que estáis ahora en directo en el en el chat y los que veis luego el vídeo os saludo también ponerlo en los comentarios y si os gusta suscribiros porque siempre emitimos en directo vale esperamos que las preguntas de, de a los comentarios la vamos respondiendo y a muchos os remito al grupo de telegram porque lo estáis haciendo genial le doy muchas gracias a los administradores a david a rafael paredes a andreina y a todos vosotros vale y os pido disculpas, que hoy he entrado y he empezado a escribir ahí, en tres líneas, y luego me he dado cuenta, efectivamente, que cada cuando uno escribe un mensaje tiene que ir todo en el mismo mensaje. Os pido disculpas, no lo voy a volver a hacer, tres líneas. Eh, bueno, dejo a Susana, vamos a tratar de no interrumpirnos, ¿verdad, Susana? Nos hemos mentalizado. Si nos interrumpimos no pasa nada, hay confianza. Lo que quieras. Hay confianza. Spawn. El interrumpimiento que hay es de minutos, vale. tampoco pasa nada. Te dejo un poquito. Pues nada, buenas noches a todos, Prisliner, eh, No sé si me escucháis bien, espero que sí, porque la verdad es que yo oigo a medias, todo hay que decirlo. Porque por este lado oigo y por este lado, como hay mucha gente en la terraza donde estamos, pues oigo a medias. Con un oído sí y el otro no. Así que si no me escucháis, pues espero que me lo si digáis Si te acercas el micro te van a ir perfecto, Susana. Ya, lo que pasa es que yo en este oído no oigo bien. ¿Pero qué? Te tienen boom, que oír ellos, boom, boom. tú no tienes que oír. Tengo ellos un boom, te oyen. Boom, que no sé cómo voy a acabar esta noche, Prisliner. no lo sé a ver decir que vamos a hablar de los voluntariados en españa me parece un tema como dice luis muy interesante es un tema en el que podéis aprender un oficio nuevo hay 15 voluntariados distintos que voy a decir ahora uno por uno y bueno pues es una forma de trabajar y normalmente en algunos de ellos te dan desayuno te dan comida y cena en otros no te dan nada y en otros te dan lo que son las comidas te ayudan si vienes de un país por ejemplo como emigrante no lo malo que no te pagan ni ninguno, ¿no? No te pagan. Pero ojo, una cosa que os he investigado, podéis trabajar. Mientras estáis en España con un permiso de voluntario, podéis a la vez compaginarlo con un trabajo que puede ser, por cierto, por cuenta propia o por cuenta ajena. Lo mismo, lo mismo es exactamente lo mismo PrILINES que sepáis que es como la visa por estudios y sí se puede trabajar, que os lo he contrastado. Que lo sepáis, ahora lo vamos a probar. Sí, es una buena idea, se puede trabajar y a la vez podéis hacer un voluntariado. ¿Por el voluntariado no vais a cobrar, pero por el otro trabajo bueno, que hagáis sí? Claro, pero por el voluntariado, puntos positivos, que yo me los he anotado aquí porque creo que son positivos, a la hora de hacer un voluntariado no cobras, pero aprendes un oficio, depende de lo que sea el voluntariado, hay 15 distintos. Mira, los tengo aquí anotados y los voy a decir. Vale, perfecto, Susana. Uno se llama... Voluntariado comunitario, voluntariado de exclusión social, voluntariado de corporación al desarrollo, de discapacidad para personas discapacitadas que están en centros en colegios discapacitados y quieren gente para ayudar a esas personas, aprender a hablar mejor, aprender a leer mejor, medioambiental, para el clima del planeta, para trabajar en el campo, por ejemplo. ...pues en zona de campo... ...pues para ayudar a granjas, campos... ...cosas así en España... ...protección civil, emergencias... ...cosas de ambulancias... ...protección civil y emergencias... ...a quien le guste lo que es las ambulancias... ...y todo eso pues lo veo muy entretenido... ...apoyo sociosanitario en hospitales... ...muy importante tratar con personas enfermas... ...con personas terminales de cáncer... ...con personas terminales de ictus... ...con personas que a lo mejor no tienen casi familia... ...eso es, aparte de ser muy humano... Lo veo muy entretenido para pasar las horas y encima haces un bien porque das, haces un bien a personas muy necesitadas. Nos dicen salud. que nos oyen perfecto. ¿Así? ¿Ah, ya te he dicho yo, Prilines, tenemos así los micros porque es que hace aquí hay un follón, pero así nos no oís bien, ¿verdad? Pues ya está. Sí, per sigue Susana, perdón Voluntariado de salud, voluntariado de derechos humanos y voluntariado de adicciones y dependencias. Adicciones y dependencias se refieren a drogadicción, alcoholismo, personas con problemas que están en centros y todos los que vengáis de fuera que queráis hacer un voluntariado y os guste todo ese tema de ayudar a personas dependientes ahí tienes una oportunidad de tratar con esas personas hacerles un bien y encima estáis en españa aprendiendo pues un oficio porque no deja de ser un oficio como humano creces evolucionáis como personas crecéis como personas yo lo veo un crecimiento, Luis. No sé yo si también. Verás. Yo, aunque os voy a hablar más que nada, Susana os va a hablar un poco en plan crecimiento y yo en plan legal, que es lo que os piden? Pues mira, Prilena, si queréis venir a España como voluntarios, lo podéis hacer perfectamente. ¿Qué os piden? Lo mismo que para la visa de estudios. Demostrar unos medios económicos. Ahora va la mala noticia, la única mala noticia. Es que te os piden que podéis demostrar que disponéis de 500 euros al mes para manteneros. Que no es que se los tengáis que dar a nadie. Es lo mismo que con la visa de estudiante, ¿vale? 530 euros. Es lo único que yo veo así malo. Pero bueno, no se lo tenéis que dar a nadie. ¿530, pero que les pagan? O? No, que tienen que demostrar si van a estar un año, sí. pues seis mil eurillos Mire, yo tengo aquí 6.000 euros. ¿Puedo dar 6.000 euros en la cuenta? Sí. O sea, ellos. Traerlo o tenerlo que alguien os lo dé, os lo deje, por lo menos, para enseñarlo. Sí, que tienen que enseñarlo. Una idea, para enseñarlo. Ya está, enseñarlo puede ser en una cuenta correcta. Porque no van a vivir gratuitamente en de, el país. ¿Qué más os piden? El seguro médico, que lo mismo que piden en la visa de estudiante, es que es exactamente lo mismo que eh, os hayáis apuntado a una a un centro de voluntariado reconocido que hay un montón ahora vemos cuáles y un certificado médico que no tenéis enfermedades infecciosas muy sencillito esto es lo importante yo lo único que veo preocupante lo de los 500 euros al mes que en un año serían seis mil euros pero como no hay que dárselo a nadie con que pero lo muestra lo que has dicho claro. tú mostrarlo enseñarlo que te lo deje un familiar un amigo y luego lo devuelves lo devuelves no que no te claro que con que estén el que una no cuenta, tenga, me refiero el que nos no damos ideas oye por cierto quiero decir Guadarrama Galapagar y Villalba son pueblos también económicos vale que lo sepáis Aparte de Toledo y esa zona. Me estoy saliendo, pero es que lo quería decir. Sí, bueno, Guadarrama, Quiero darle sí. re, muchos recuerdos fuertes, tanto a Mauricio como a Claudia, que hicieron el otro vídeo desde Colombia el otro día. ¿Vale? Recuerdos fuertes. Quiero darle recuerdos a Xiomara, que por cierto, he visto que hay gente que Xiomara, he hecho una consultoría con ella y no quería venir por el asilo político, pero decía que no quería mentir. Y yo le he explicado que no es mentir, no es asilo político, es asilo humanitario. Y aunque el canal de Prisline es para todo el mundo y para todos los que queráis, los de Venezuela, no seáis tontos, tenéis la opción de asilo humanitario y no es mentir a nadie, o sea no es que os tengan que estar persiguiendo, es por la situación socioeconómica que hay en Venezuela. Se lo estaba explicando a Xiomara y me ha recordado igual a lo mejor hay más personas como Xiomara, tan buena la pobre, que dice no yo no quiero mentir, es que no es mentir, es la situación real. Bueno, volvemos a lo del tema de del, del voluntariado que está genial. Eh, lo que dice Susana, mmm, bueno, os, en, os, en, en, os, re os en, recomiendo una página, voluntariado.net. Ah, sí. vol voluntariado.net, ahí ¿Y ves. Ahí lo que van a encontrar? Pues por ejemplo, tipos de voluntariado. Lo que has dicho tú, lo resumo... Los voluntariados que sí, dices, yo lo tengo más resumido. Bla, bla, Puede ser voluntariado de orientación psicológica, voluntariado en, realizado en casas de acogidas, en comedores escolares cuidado medioambiental, interesante, gusta apoyo niños. escolar con niños, deportivo, también de monitor de ocio y tiempo libre, de protección civil, vale. Mira, para buscar ofertas de trabajo de voluntariado en Infojobs que siempre os lo recomiendo, lo tenéis. Y otra que os digo es hacesfalta.org haces y aparte pues todas las que vosotros mismos busquéis por google quiero responder a los de telegram antes de que se nos vaya el tiempo emmanuel emmanuel me pregunta lugares de ayuda para inmigrantes cuando estáis en españa emmanuel los ayuntamientos de cualquier localidad tu pregunta por el, los servicios sociales del ayuntamiento ahí te tienen que ayudar y por supuesto lo que os digo siempre Caritas, por ejemplo, Cruz Roja, ¿vale? Pero Todas, cualquier... todas esas ONGs buscan voluntarios y voluntarios Claro, pero yo estoy hablando para cuando. Es que Manuel me ha preguntado en Telegram, que les he dicho que íbamos a hacer el vídeo, siempre os avisaré en Telegram, ¿vale? Cuando vayamos a emitir. Eh, que para los inmigrantes, que nos puede ayudar cuando estáis en España? Vais al ayuntamiento y preguntéis por los servicios sociales. Os tienen que ayudar. Cruz Roja os va a ayudar. Eh, Caritas os va a ayudar. Y en inmigración. En la oficina de inmigración también, para tema jurídico. Y si en la ciudad o el pueblo no tiene oficina de inmigración, la policía. ¿Vais a la comisaría de la policía? Luego, eh, otro tema muy importante. He visto que estabais hablando mmm, de lo que os he defendido siempre. Ahora seguimos con el voluntariado. Lo que me habéis dicho siempre, que he defendido siempre, que muchos decían, sí, no. He visto que habéis puesto un documento que lo ratifica a los seis meses. Cualquiera que tenga la tarjeta blanca, lo que yo siempre os he dicho, se transforma en roja independientemente de la cita, a los seis meses, he visto que en telegram que lo está llevando genial, os felicito, lo habíais puesto el documento, ¿vale? es lo que siempre os he dicho, a los seis meses una tarjeta blanca se transforma en roja, aunque la cita te la hayan dado para más tarde. No lo voy a decir más para pa no cansar. Rina, Rina Rina, me pides el asilo en el aeropuerto, pero no me dices de dónde vienes, es fundamental saber de dónde vienes. Yo te diría si yo viniera de Venezuela y soy venezolano, sí. Yo lo pediría. Si vienes de otro país, hay que estudiarlo. Me tienes que poner, decir, de qué país vienes, que no me lo has puesto. Telegram. Walter, el voluntariado sí se puede pedir efectivamente, lo puedes pedir. O bien desde tu país, perfectamente, lo puedes pedir perfectamente, o lo puedes pedir también desde aquí. Eh, eh, si estás en España, es muy buena idea. ¿Es que es igual que lo de estudiantes? Si estás en España como turista, es muy buena idea, Walter. Tú te vas a la oficina de inmigración que te corresponda de donde estés, de donde estés residiendo en España como turista y ahí lo solicitas. ¿Vale? Antes te van a pedir, vale, en qué centro vas a ejercer el voluntariado. Primero tienes que buscar dónde lo vas a hacer y luego te vas a la oficina de inmigración. Y si no también lo podéis pedir desde cada consulado de España en vuestros países y por último andrés sí que puedes hacerlo te estoy respondiendo a la vez que a walter lo puedes pedir perfectamente desde el salvador te vas al consulado de españa en el salvador ¿Vale? Y lo que os van a pedir es lo que os he dicho antes. El que no lo haya visto, que lo vea luego en el vídeo, que se queda, ¿vale? Walter, los enlaces es muy fácil. Poner en Google voluntariado en España. Os van a salir a montones. No veo yo ahora sí, con sentido de. Google, eso. No, no, no, es que salen, muche, salen listados. Listados enteros. Así a breve de resumen ahora Yo me he traído teléfonos ahora Luis, se los dice, pero nombre vamos. de nombres de sitio donde piden gente durante todo el año. Mientras leo lo que estáis poniendo en el chat, ahora Susana nos lo dice, pero vamos, resumiendo, voluntariado.net. Eh, Infojobs tenéis ofertas de voluntariado, ¿vale? Pero vamos, Google sobre todo, ¿eh? Y, y creo que queda claro, si algo no queda claro de lo que os he dicho, ponérmelo ahora en el chat, ¿vale? Que ahora, mientras va Susana, Susana, te toca. Pues mira, voy viendo yo el chat mientras. Vale, uno, dos, tres, cuatro centros, cinco centros donde tengo el teléfono y la dirección que piden gente como voluntariado y mujeres y hombres. Pues mira, departamento de voluntariado, y voy a decir el teléfono, Luis. 912, esto todo es en Madrid. Todo con prefijo de España, que es el 34. Sí, poner siempre el 34, 34 delante. Prefijo de España, y Creo lo que es 0034, ¿no? 34. 34 y el teléfono. Vale, esto es todo de Madrid y uno de Valencia. La gente que quiera venir a vivir a Madrid, pues le puede servir. 912 76 16 27, Departamento de Voluntariado. Eso está en Madrid y cogen gente durante todo el año para voluntariados. Eh, eh, plataforma de Voluntariado España 915 41 74 66 Desarrollo y Asistencia Fundación 915 54 58 57 Un inciso, Rina, dime en qué país, de qué país vienes? Que te hablo del aeropuerto, pues dime el país. Ya, ya, perdona. Sigue, sigue, Susana. Cruz Roja Madrid. Cruz Roja, muy importante, chicos. Una gran ONG. Es una ONG. Hombre, 634. Cruz Roja el mundial. Claro. Sí, no, no, por eso digo. Siempre con he el 34. Móvil, he cogido un móvil. Con el 34 de Roja, he delante. He cogido un teléfono. He cogido un móvil que me parece más interesante. Para que pongan WhatsApp. Pum. Claro. Y porque. Dilo, me dile. más, Diles el WhatsApp. Me parece de... más personalizado el trato, ¿no? Si queréis venir a Cruz Roja. 634 22 62 52. Eh, cinco teléfonos de Madrid. Para los Chihana, que queráis venir a Madrid a vivir y a trabajar. Y luego Valencia, Luis, tengo un centro de Valencia. Se llama. A ver si lo veo. Es que estoy leyendo las preguntas que están haciendo en el Comunit chat, por eso no te miro. Ah, vale. Community shop. Pero acércate al micro que si no llena esas Community de la mesa de al lado. Kitchen. Se llama Comunidad de Sopas son unos comedores de gente pues familias que viven aquí en España un poquito apretadas emigrantes familias de emigrantes que viven un poquito apretados dependen todos del desayuno la comida y la cena de los comedores y es una es un voluntariado de sopas quiero dudas de voluntariado de aprovecharos plenales. vale entonces la fecha de inicio podéis empezar en cualquier momento es en Valencia hay voluntariado en toda España incluida Almería Perdona, Región Valencia, edad mínima 18 años. Certificado se ofrece un certificado cuando acabáis el voluntariado mínimo cuatro meses. y Son comedores muy grandes de gente muy necesitada. Son familias con niños o gente soltera que viven muy justos a la hora de vivir y dependen de esos comedores. La experiencia me parece súper grande y súper bonita. Oye, que nos han mandado dos bonita! euros. Que nos han mandado sí dos queréis, euros. Si Espera, que es un super chat. Bueno, ¿me quieres dejar de espera, espera. No, no, esto es prioridad. ¿Qué es eso? Super ¿Eso qué es? Gracias a JB. Nos han mandado dos euros. ¿Para qué? Estancia por estudios, solicitarse concursos de inglés. Sí puedes pedirla, Jp. Por te cursos te de inglés. Dos euros? Pues para que le hagamos caso. Ah, vale, vale. Por estudios, fíjate, has parado el vídeo. JB a ah, JB ha parado el vídeo. Priliner. Saludos a JB. Es que no, sabía, no sabía yo que Luis podía recibir dinero sí, pero, en el móvil. ¿sí? Sí. Como si fuera una hucha o una transferencia eh, bancaria. Que quiera, Me te... Acabo de quedar alucinada. Dice han mandado seguros por no esta... lo gastamos, ahora. Me he alucinada. No. por dos cafés Mira, dos cafés. Gracias, JB. Ahora no JB. Escucha. JB. Ah, mira, es, J -B. Claro, es que yo no lo no de... Vamos a responder móvil? a JB. Mira la pregunta de JB. Están hablando, chicos. No, ahora la... Estancia por estudios. solicitarse con curso de inglés? Sí. Sí y sí. Se puede solicitar la estancia por estudios con un curso de inglés. Un curso de lo que queráis. La ley no dice que tenga que ser un curso de A o B. Lo que sí dice es que si queréis que sea de más de un año, ahí sí que tiene que ser un curso superior. Que podría ser de inglés, un doctorado Pero en este inglés. Chico, perdona, Pero perdona, Luis, no, que te corte. Que estoy respondiendo a la pregunta de JB. ¿Y, y a la de que tú te tú me seas... cortas a mí? No le gusta. Sigue, sigue, Luis. JB y todos los que os interese. Cualquier curso os vale. Siempre que sea aquí presencial en España. Puede ser de inglés, de alemán, de lo que queráis. Ahora, si, es, si no es de nivel superior, os vale como máximo para un año de estancia. Que podréis hacer luego más cursos, ¿eh? Una idea. Si es un curso superior podéis pedirlo de más de un año, lo que dure el hasta que se finalice. Creo que queda respondida. te cedo el ¿Una pregunta? vez nos ha mandado dos euros, hay que celebrar. Sí, sí. Ahora nos vamos a tomar dos cafés. Yo quiero un café, un descafeinado vale. bombón. ¿Tú? Pero, Tú. Pero si te acabas de tomar una taza. Tengo mucho frío porque estamos en otoño camino al invierno y un café caliente. Mucho, chicos, mira, pues viene muy bien. Me he tomado con abrigo, uno. Me a a tomado un abrigo. Me voy a tomar otro ella, ella no se ha puesto el abrigo porque quería salir de rojo y lo tiene aquí escondido. <risa> No, porque no tengo frío. Si tuviera no frío me frío. le pondría. Si tuviera frío. frío me le pondría. Es que no tengo frío porque bueno. tengo una estufa aquí al lado. Me ha tomado sigo un café. Sigo leyendo el chat. Dos cafés a tu salud, JB. JB. Scott, Scott Whisky. Bueno, y a la salud de todos vosotros. De todos. Y a la to salud de todos A la salud de todos. Que nos ha invitado JB. Ay, me he dado cuenta que me ha dicho el dueño que están poniendo gominolas. Bueno, venga. Con café con ah, gominolas. A salir, a te <risa> no, café con gominolas! No piden, Belmont, no piden etías. Etías eh, dentro de un año. Todos los que vengáis a vivir aquí, chicos, frisliners. Prisliners? prisliners, son Prisliners y tienen un grupo en Telegram, ya. en los en comentarios. WhatsApp. Pero el de Guasa se queda pequeño. En los comentarios tenéis los enlaces, ¿vale? Todos los que vengáis a vivir aquí, a ver en las cafeterías están poniendo café. que dos tienen... cafés sirviendo. Mariana, que te pida dos cafés sirviendo. Mira lo que pone aquí, dos cafés sirviendo a Luis para que te deje hablar. <risa> Le voy a poner un café hirviendo a Luis para que se le queme la boca un poco y así hablo yo. Porque es que. Vaya es noche. que, hago que hago lo mismo en el chat. Vaya noche que llevamos. Entro en el chat como en el elefante, en una cacharrería, en el chat de Telegram. Les pongo ahí un montón de mensajes y luego digo. Wah. ¡Madre mía, y que Había que hacerlo en uno. Os pido perdón, de verdad, ¿eh? Me retiro. Perdonadme, ¿eh? Yo... Buena idea me has dado. Un café ardiendo. Vas a estar unos minutitos hallado Y así me quedo yo y me espando. me espando, Pero Venga. déjame ver el pandito. Espándete antes es de que Es que me le corta digamos. las alas. me corta la... no, me bueno, las. Bueno, acá. Acaba tu exposición que luego nos regañan. A ver, no sé por dónde iba. Oye, que el voluntariado mientras lo busca, os digo, de verdad que es muy buena idea, como siempre sí, no sé es bueno. ¿Por dónde iba? Búscalo mientras yo les digo. escucha que el voluntariado es muy buena idea, de verdad. Os ahorráis todo el tema de que también lo de estudios es muy buena idea, ¿no? Pero es lo mismo. Lo que en vez de estudiar haces un voluntariado y las condiciones de verdad son las mismas, prilines, son las mismas, las mismas. Y os ahorráis el coste del curso. La única pega que yo le veo que hay que traer 500 eurillos por mes. Pero no hay que dárselo a nadie. No, pero les dado buena idea. Ya, les Enseñen los 6.000 euros no, no. el que no lo tenga, al que 6.000 euros por año. El que por lo año. tenga, pues perfecto. No, si solo los piden que lo enseñéis nada más. Podéis ganar dinero, podéis trabajar mientras. Aparte del voluntariado, podéis trabajar en ¿Y otra Luis, cosa. ¿Para qué sirve un voluntariado? Pues para ayudar a la gente. Es muy importante. Mira, nosotros es aquí, aquí estamos haciendo una especie de voluntariado, pero hecho por nosotros. A nivel mundial. El vuestro tiene que ser alguna organización reconocida, ¿vale? para qué sirve un voluntariado para ayudar a la gente? muy importante chicos ayudar esa palabra para mí es universal Luis ayudar en un hospital ayudar en un comedor de gente pobre me están ayudar regañando ayudar. me están regañando al callo, prójimo es muy importante para qué sirve pues para crecer como persona después de un año en un voluntariado todos somos más sencillos mejores personas ¿me entiendes? el voluntariado chicos vale para crecer mucho, tú cómo lo ves Paul García el vídeo con mi abogado iba a ser hoy pero no viene hoy va a venir en, no os digo día me ha dicho el miércoles pero igual pero no era tramitex tramitex es otro abogado que es bueno tiene un canal en youtube lo podéis ver os lo recomiendo ese hombre sabe yo os voy a traer a otro abogado distinto que es amigo mío y es buen abogado también pero pero yo le traigo aquí lo iba a traer hoy como no ha podido venir Emma, estoy con Susana. voy a acabar lo que estaba diciendo sí, sí, perdón, perdón, perdón, perdón. mira eh, se llama community community sub Kitchen en inglés comunidad de sopa cocina de comunidad de sopa algo así está en Valencia meteros en Google meteros en Google y decir eh, pues community poner comedor de sopa en Valencia es un comedor muy grande, da de comer a 50 personas al día. Lo está mirando hoy en la fuente directamente de Valencia. Y dais de comer a gente muy necesitada, a niños necesitados, pequeños. A todo el que le guste, ayudar, ¿vale? Y cocinar. También se puede cocinar en el comedor. Luis, no te rías. Me, no, es que estoy pensando, es que hay una pregunta que quiero responder, no, no puedo, de, que no, de ti no, de una pregunta que quiero responder, pero, pero no puedo. Bonito lo que estoy contando. Sí, que está bien, jo, eh, Sí, que sí, que sí, que sí. Está, está y bueno, ya decir una cosa que para mí esto es una expresión no es una expresión un poco el hacer un voluntariado aquí en españa es como es una expresión me lo he apuntado y todo porque me llama la atención solidaria implica compromiso con las necesidades colectivas eh, es un compromiso que tú tienes con la gente a ayudar sin cobrar nada a cambio pero como digo después de ello pues ganamos más todos como personas y aparte estás entretenido mentalmente en cosas súper constructivas Cómo ayudar a los demás y, y aparte puedes trabajar, ganar tu dinero. O sea, lo veo muy bien para, para aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Puedo? puedo? Sí, me cedo la palabra. Vale, es por las preguntas. Si no es por mí, en serio. Es porque la, no, pero no, te la cedo. Es que te luego la cedo. se me las preguntas. Ahora te pongo un café y Vale, lindo a ver, los requisitos. Los, los requisitos. O sea, escucha, bueno, igual, los, requisitos, los requisitos para el voluntariado, lo he dicho antes. Los 500 eurillos al mes, que si os recibe un familiar, que me estás preguntando aquí, Verina. Eh, no tienes que traer los 500, pero los tiene que poner el familiar, que no se los tiene que dar a nadie, decir el familiar. Mire, yo tengo 6.000 euros para aquí para mantener a Vidina este año y ya con eso valdría, ¿vale? Ese, ese es un requisito. El segundo requisito, un seguro médico. barato pues, vale, un seguro médico pueden ser 30 euros al mes. El tercer requisito, que te la, la organización donde te has apuntado, en la Cruz Roja, en Caritas o en el voluntariado que sea. Y el cuarto requisito, un certificado médico de que no tienes enfermedades infecciosas, lo demás son tonterías, el pasaporte y todo eso me lo ahorro, ¿vale? pero están ahí. Ah, por cierto, os he puesto ya y lo he puesto ya en la descripción del vídeo el enlace legal donde todo esto que os estoy diciendo, lo que dice el, el gobierno español, que lo tenéis ahí en el enlace, ¿vale? en la descripción del vídeo lo, lo está puesto y luego lo pongo también en el comentario destacado para que veas de dónde ha salido, la página oficial del gobierno son esos cuatro requisitos, nada más y efectivamente si un familiar responde dice mire yo tengo aquí los 500 euros al mes para para coger a eso vale perfectamente y es muy buena idea y la han propuesto ellos como siempre 6.000 mil euros no al año no pero que no hay que dárselos a nadie y no si que hay que enseñarlos te he entendido sí, o tenerlos en tu cuenta o, o, o, la del, o en la del familiar o el que te ahora es una idea muy pero positiva no la que está dando Luis y muy constructiva no es, es, muy es de ellos es de ellos nosotros la hemos investigado pero que me parece una buena idea una gran idea como chicos estos canales lo hacen ellos lo de, lo, lo de... Claro, son sus ideas y aparecen. ¿Tú viste el vídeo Bueno, bueno, venga, te dejo hablar, te dejo hablar, que me regañan. Sí, Maribel, sí puedes. Maribel Pérez, con Maribel Pérez, sí que World puedes. Wordpackers, diréis que es Warpackers en inglés, pues mira, el he cogido de la fuente directamente y es una página, lo deleteo, ¿vale, Luis? Vale. W-O-R-P-A-C-K de Kilo, E de España, R de Roma, S de Sevilla, World Packers es una página web donde os metéis y vienen, voy a comentar lo del voluntariado un poco a nivel, Europeo. Vale. Son dos voluntarios. Para que quiera viajar, para, no, para que, que quiera, quiera viajar. viajar Porque no Europa. se quiera quedar en España, pues también lo podéis hacer por toda Europa. Berlín Idea de Susana. El que, no ¿Que Hemos tenido debate, España? hemos tenido debate, pero yo digo no, ellos quieren venir a España, pero ella me ha dicho no, pero a lo mejor alguno también quiere ir por toda Europa. Podéis hacer quieren el voluntariado. Más, claro, a España y luego irse. También valdría. No, son Cuida, ideas. Cuidado con el micro, que oyen si no es. Son ideas. Bueno. Eh, se llama WordPacker, meter en Google, lo, he, lo acabo de letrear, meterlo en Google y os sale esto. Os dan alojamiento gratuito. Son hostales, son hoteles baratos. Eh, todo muy barato, tan barato como que no os cuesta nada. Cero euros, Luis, al mes. Cero euros. O sea, increíble. Y os dan desayuno, comida y cena gratis, alojamiento gratis, ducha gratis, por pareja, habitación y baño, por familia, seis hay niños o sea a todos os dan habitación y baño incluso pues todo gratis hay una comida de cena mirarlo se llama impacto social y proyectos ecológicos Es para trabajar en granjas orgánicas para trabajar en escuelas en europa en alemania pues en italia en sudamérica en sudáfrica he visto que había bueno en todo el mundo no es europa chicos a Liner, perdonar es toda europa todo el mundo vamos y bueno, pues está muy bien mirarlo, porque creo que en Google, Workpacker, y os informáis. No tenéis que llevar ni dinero, ni un euro en el bolsillo, porque te dan ah. todo gratuitamente y el alojamiento. Lo único que tenéis Mas. que hacer es trabajar. Dinamismo. Y a cambio tenéis, eh, podéis estar hasta un año y a cambio vivir gratuitamente. Roberto Ramos entró el martes como turista. ¿Qué hago para poder obtener esto voluntariado? Lo, lo que preguntaste en Telegram lo que me preguntasteis en telegram roberto ramos te vas a la oficina de inmigración bueno primero te buscas dónde vas a hacer el voluntariado Insisto, hay muchos centros donde lo podéis hacer con roja, caritas, hay muchos. Sí. Te buscas un centro donde lo quieras hacer. Yo he dicho antes siete centros en Madrid claro. y uno en Valencia. Da los teléfonos. Hay un montón. Escucha, Roberto Ramos, le dice si tú el que esté en tu lugar, eh, la propuesta que te hacen, te vas a inmigración y allí lo presentas y podéis conmutar el que ha entrado como turista se puede quedar como voluntario y es muy buena idea tomar la nota. Ya veis que me pongo serio. Es muy buena idea, pero es hacerlo no antes, pone, antes de que venza la visa sí, del bien. turista. Antes de que os venza lo de turista, lo podéis conmutar estando en España. ¿Vale? Más preguntas. Ya, a ver, las, yo he dicho las... siete centros, echar para atrás pero el vídeo luego. Digo y los chat. siete teléfonos que he dicho. Eh, y bueno, las del chat, voy a abrir el chat. Claro, Elvi, eh, lo que estoy diciendo, puedes eh, trabajar, esto lo puedes hacer teniendo los papeles en regla por eso es importante estoy diciendo que lo pides cuando estás, vale. cuando estás como turista para contestaros cuando estás como turista si ya te ha pasado el plazo de turista ya no ya te tienes que esperar los tres años o volverte a tu país a arreglarlo vale claro elvi eh, lo que estoy diciendo puedes y sin el dinero que mostrar Fabiola te piden que demuestres que tienes que puedes disponer de 500 euros al mes aunque luego vayas a trabajar en otra cosa, insisto, el voluntariado es bueno porque podéis trabajar en algo más a la vez. Sí, claro. ¿Eh? Necesito un, un trabajo sí, sí. Siempre y a, que, vez, siempre a la vez, a la vez, se pueda compaginar. un poco la parte humana. ¿no? Además, puede ser cualquier trabajo, ¿vale? La única que os pide la ley, verlo en el, en el link que os he puesto aquí debajo en el vídeo, eh, que lo puedas compaginar con el voluntariado. Y puede ser el trabajo que quieras, ¿vale? Pero lo malo es que ese dinero que ganas con ese trabajo no te vale para los 500 euros. Ese detalle, ¿vale? Pero los 500 euros solo hay que enseñarlo, como decís vosotros. Si hay alguien que os los que os acoge o responde por vosotros, vale perfectamente. Me toca. Te, Te toca. Sí, sí, venga. Ya La que tú ya A ver, que eh, dicen aquí. Luis, deja hablar. Sí, bueno, esas no, ¿Sí esas esa, esa no las leas las, las, Esas saltatelas. No sean malas. Oye, Dale. que el otro día yo dejé hablar hice un vídeo entero hice un vídeo entero y les dejé hablar todo el es para pasar un buen rato con la comunidad de que si no hay una risa escucha un poco de calidez no chicos yo a mauricio y a claudia me diréis si no les dejé hablar ahí está el vídeo, luego lo miro claro ramón meléndez saludos desde panamá les decía que solo tengo copia de mi registro de nacimiento nací en valencia tengo 50 años y soy psicólogo qué necesito para emigrar Dicen que linda. Jaja, qué linda, ja, ja, qué linda eres. ¿Qué gracias, a ver, repíteme, ¿no repíteme la pregunta ojos. si quieres. Es que es un poco larga. Ramón Meléndez, saludos desde Panamá. Les decía que solo tengo copia de mi registro de nacimiento. Nací en Valencia en 1969. Tengo 50 años y soy psicólogo. ¿Qué necesito para emigrar a Valencia? Pues. O sea, que eres español, ¿no? Pues eres español. Bueno, Benítez. no lo tengo tan claro. El apellido no es español, es Meléndez. Ya, pero el apellido no importa. Está en Panamá. Yo creo que no, ¿eh? Pero tiene el certificado de nacimiento. Pues si tienes el certificado de nacimiento, perfectamente. Dice que sí. Que ¿Qué necesita para emigrar a Valencia? ¿Dónde está la pregunta? Está. Decía que tengo copia de mi registro de nacimiento. Pues ya está. Pues mira, vete con el registro de nacimiento al consulado y dilo. Y ya está. Si tienes el registro de nacimiento y eres español, pues eres español. Como todos vosotros podéis luego serlo cuando llevéis dos años aquí. Por cierto, se me ha deciros que el tiempo que estéis como voluntario eh, os cuenta para el arraigo al 50%. ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Pero no lo considero súper grave, pero vamos que lo tengáis. Ah, y una cosa importante, esto sí, que el que venga como voluntario y quiera trabajar aparte, sí que tiene que ir a inmigración. tenemos un poco el micrófono de la boca ah, vale. que se oye muy fuerte. Tiene que ir a inmigración a que le den la autorización, pero te la dan fácil, como el que está por estudios, que me lo preguntabais el otro día en Instagram. El que está aquí con visa de estudiante y quiere trabajar, o el que está con visa de voluntario y quiere trabajar, tiene que ir a la oficina de inmigración, decirlo. Le hacen un papel y ya con eso puede trabajar. ¿Vale? Que alguien el otro día en Instagram me lo preguntó y yo no estaba seguro. Pues sí. Vale. Y voluntarios iguales. Mira, siguiente pregunta. Gus, aleja el micrófono, vale, ya. Vamos eh, a leer, así está bien. Es que hay unas personas aquí que, para que nos oigas, es... ¿Cuántas horas son de voluntariado al día? Pregunta una persona que se llama Ansiado. Las que tú quieras, siempre que lo puedas compaginar con el voluntariado. Eso es lo que dice la ley. Lo compruebas en el link que te he puesto aquí abajo. Mira, tengo una buena Paniagua, consulta para visa de estudio y quedarme un año más para buscar trabajo. ¿Solo vale si es una F, una carrera universitaria o puede ser un curso o de un instituto? Gus solo es es una universitaria. Si queréis pedir luego el año adicional de para buscar trabajo tiene que ser un curso superior. Si no vais a pedir ese año adicional para buscar trabajo, como nos decía la consulta del Superchat, puede ser un curso de inglés o de lo que queráis. La única diferencia es que si no es un curso superior, no podéis pedir luego el año adicional para buscar trabajo, pero lo que sí podéis hacer y os doy una idea es hacer luego otro curso, y luego otro curso y los que queráis hacer, o haceros voluntarios. Yo creo que estamos encontrando un camino muy interesante, Seprilines. Pues Entre... sí, el voluntariado es un camino muy interesante, pero a nivel mundial. Y para los prisliners lo veo un camino muy interesante, para los que quieran venir a España, es súper interesante. Los voluntariados son muy inter... enriquecen mucho, Luis. Ansiado. Me, me tocaba a mí, lo siento. Pero lo siento. solo muy rápido, si sí puedes traer a tu familia, ansiado, ansiado. Ansia. Con el voluntariado podéis traer a vuestra familia. ¿Qué pasa? Que si te piden 500 euros a ti por mes... Si te traes a un cónyuge o a una pareja de hecho, te piden el 70%. Y si te traes a un tercer más, el 50%. Que hay que mostrar más dinerito. Pero insisto, no hay que dárselo a nadie ese dinero. Vale con mostrarlo. O que alguien os lo muestre por vosotros. Sí, podéis traer eh, familia. El que venga a hacer un voluntariado de con España, con su familia. ¿Puede ir la familia entera? Puede venir la familia Solamente entera. si el padre y de familia hace un Es voluntario? el voluntario o la madre. Con eso vale. Con eso vale. Si no Información papeles. muy buena. Es que vuestras preguntas son fundamentales. Si no, no tiene... con el voluntariado te dan los papeles. Anda. Y tú puedes venir a hacer el voluntariado, y puedes trabajar. Y, en a, la y a la vez te puedes traer a tu pareja y a tus niños la única o sea, que el voluntariado te abre puertas para traerte a todos claro por eso es muy importante la única diferencia es que si vienes tú solo te piden 500 que enseñes que pueden mostrar 500 euros por mes si te traes a tu pareja pues el 70 de 500 euros cuánto es por lo que sea un poquito más de pues dinero no y si traes una tercera persona el 50 o sea 250 euros más por tercera y sucesivas personas pero insisto no es dinero que tengáis que dar a nadie solo enseñarlo o mostrar lo que lo tenéis o que os lo ah. responden por él Claro, muy buena. Es, por eso es estas preguntas son, sí, sí, son muy sí, importantes. Sí, sí. las preguntas Oye, las de Telegram creo que las he respondido. Mira, tengo todas. una pregunta aquí muy buena, Mira, Luis. Dísela. Martín Gómez, ¿se puede demostrar que los 500 euros se puede, te los pueden girar desde tu país todos los meses a España sí, por sí. banco? perfectamente por una casa de dinero como sea como sea que si te lo giran desde allí pero él no los tiene aquí que con eso valdría con eso valdría sí pero todos los meses él tendría que enseñar los 500 claro a lo mejor es más fácil enseñar los 6.000 mil de golpe pero sí se podría bueno es otra opción la ley no entra en ese detalle es otra opción es otra opción más preguntillas prilines y ya cuando os aburramos nos lo decís si mira pone Renzo que Me duerme la pierna aquí, sí. perdonar, perdonad Prilines. Es que me ha dormido la pierna. Pero ya. Claro, porque se ha quedado medio dormida. Se ha quedado medio nada. dormida. Ya se me despierta ahora la pierna. Mueve la luz, mueve la pierna. Ya, me he cambiado de, de pierna. Me he cambiado de pierna. Si no la muevo, chicos, lo paso fatal, ¿eh? Fatal. Eh. Luis, tengo un caso. Si la persona está en España y entró con Carlos consulta... Felipe, sí, sí que te piden, lo, lo piden siempre, igual que lo de la visa de estudios. Siempre que queráis hacer el estudio o el voluntariado, es que es lo mismo, ¿eh? Os piden los 500 euros, aunque estéis ya aquí. Esto lo podéis hacer desde el consulado o estando aquí. Y si estáis aquí, yo vengo como turista y quiero hacerme voluntario, o quiero hacerme un curso y quedarme estudiando. Te van a pedir que demuestres que te vas a poder mantener. Os piden los requisitos que os he dicho al comienzo del vídeo, ¿vale? Lo del dinerito este, pero vamos, que yo... No, que no hay que darle el dinero a nadie, ese es un detalle importante. Y si no me cojan los cables. Estate tranquila, ¿vale? Estate tranquila. ¿Alguna pregunta más, Susana? Me dice... ¿Te toca? Gracias. Es lo que estaba buscando saber. Mira, hemos respondido a gente mira, mira lo Me que dice Divina, Divina Luz el ¿Qué? voluntariado saludos desde Argentina claro que justo es lo que ya necesitaba saber y que se lo hemos revelado hoy ayer todos los, pues todas las cositas que hay que hacer para hacer un voluntario si tenéis alguna dudilla compañía, más ¿no? decirnoslas prislines yo creo que hemos respondido mira, todo así hola, está Luz, el link eh. es os he dejado el link vale que ahí lo tenéis lo que pasa es que está muy jurídico y yo he tratado de traducíroslo, pero está ahí es el link oficial si os fijáis es lo mismo que lo de estudios, es lo mismo, lo mismo. De hecho entró en la misma ley. Es lo mismo que entrar con un visado de estudios. Sí, es muy parecido. O sea, que un visado de estudios es parecido. ¿Cuánto tiempo voluntaria? se puede pedir ciudadanía o residencia siendo voluntario? Buena pregunta, Melissa González. Es que no te cuenta el tiempo que estás como voluntaria. Eh, te cuenta, lo he dicho antes, al 50 por ciento. Cuenta al 50%. De porque estás como de visitante, no estás residiendo técnicamente. Y de hecho hay un debate ahí, ¿eh? Porque hay algún consulado, ahí hay un lío jurídico. Total, que si queréis una información objetiva, os cuenta al 50%. Si estáis tres años de voluntario, os va a contar luego como si habéis estado año y medio. Y hay un debate, porque ha habido hasta juicios en ese sentido. Porque algún consulado interpretaba una cosa, los otros otra. Hay debate, es muy buena la pregunta. Que, que, que sepáis que cuando estáis como estudiando o como voluntarios el estado no entiende que estáis residiendo entiende que estáis como de visitantes mira lo y, que dice y hay mucho debate en eso eh buena buena la pregunta y no está clara eh la respuesta han habido hasta juicios dime pero yo creo que aquí vamos a lo práctico y, y creo que, que es muy buena opción eh yo ahora me haría voluntario o sea priliner ¿Sí? yo si ahora estuviera quisiera venir a España yo me haría voluntario bueno, salvo que quisiera ver, estudiar algo. Yo creo que es una opción buena para entrar en eso, el país. Es, es una, una opción. No, para muy entrar buena. y aportar. Y, bueno, para, aportar bueno, eso ya cada uno. para aportar, para entrar, sí, para muchas ¿Puedo solicitar asilo estando un año en España? ¿Hay algún vídeo? Sí, hay un vídeo de una chica que estaba llevaba año y medio y pidió el asilo y se lo tramitaron. Lo que está pasando con estos asilos que os están dando la cita para dentro de otro año. Que me he enterado. Si tú llegas a España y a los tres días pides el asilo, te dan la cita para la semana siguiente. Ahora, si tú llegas a España, te estás año y medio sin pedirlo. Y al año y medio lo pides, lo puedes pedir. Pero la cita te la van a dar para el siguiente año. Y ya me estoy acordando. Vuelvo a otra cosa. El ETIAS no entra para el año que viene. Que lo estáis preguntando por 20.000 sitios. El ETIAS no entra hasta el año 2021, no 2020. Que lo cambiaron. Y no es nada, Letías, es un registro de viajeros, no es una visa. Pero hasta dentro de un año no os preocupéis. Más preguntas, Susana. Sí, tengo aquí, a ver, que quería. Andrés Tobar. ¿Qué dice Andrés Tobar? Aprovecharos, pilines, eh... y preguntar. Yo, mientras que vea que hay interés, aguantamos el vídeo. Tú bien, ¿no? ¿Tiene mucho, no, mucho frío? no, no, no, porque vale. estoy bien ahora. Estás estoy bien, bien, ¿no? Estoy vale. Bien. Si tuviera frío, me pondría al abrigo. Vale, vale. Eh, pues a ver. Dice Andrés Tobar o Guspa, venga, mientras lo busca Guspa ni agua. Consulta: si estudio un curso, los dos años comienzan cuando termino el curso o es de, de que comenzó el curso. Los dos años, dices, para los dos años para hacerte nacional, no te cuentan esto. Para hacerte nacional, no te vale para pedir la nacionalidad española. Este tiempo no te cuenta, ya lo sepáis, ni por visa de estudiante ni por visa de voluntariado. Para pedir la nacionalidad y para el tiempo, el, uh, para el arraigo, te cuenta al 50%. Se han llegado así los tribunales, digamos, a esa solución salomónica. O sea que si estás, Gus, ¿cuánto me pones aquí que estás? Ay, que se me va. Se me ha ido la pregunta para arriba. Porque Dice: muchas, si estudio un curso los dos años, pues si estás dos años y si estudias un curso si son dos años, te va a contar como un año. Porque es al 50%, ¿vale, Gus? pero ojo no es para la nacionalidad ¿eh? es para el arraigo que lo sepáis para el arraigo los que estudiáis o estáis como voluntarios os cuenta el tiempo al 50 son cosas curiosas de los estados vale yo os transmito la realidad a día de hoy una pregunta veis que veis va mejorando eh perdón perdón dime, dime una pregunta Walter Gómez el voluntariado suma como residencia estable en España como residencia estable a qué tal sí si es eh, no estáis, la tarjeta de residencia sí si le acabo de decir eh, no estáis como visitantes os cuenta el tiempo al 50% para el arraigo. Sí, como lo que dice Agus, si estáis dos años, os cuenta un año para el arraigo. O sea, ¿qué te refieres o sea, como estable? Estar un año. Suma suma al año, al año podéis estar lo que os dé la gana. Prilines, podéis estar lo que... Si acaba el voluntariado, antes de que se acabe, pedir otro voluntariado. No, pero oh. es que la pregunta no es o esa. El no, voluntariado suma como residencia, que si es como... Que no es una residencia, es, es como estar de visita. Ah, como si turista. Lo, le he dicho. Como le, turista. Lo acabo de decir. Vale, vale. No, pero si les engaño a ellos, quiero preguntas que demuestren que hay atención a los profesores Susana y Luis. Acércate que no te ven. No preguntas que demuestran que no habéis asistido no, bien a la clase. Que dice, no. Demuestra esa pregunta que no ha atendido no, la, la clase. ¿Quién, yo ha sido, que... ¿Quién ha sido que le suspendo? <risa> ¿Quién ha sido el alumno que no estaba atento? Walter Gómez. Walter, no has estado atento. <risa> Walter, yo tampoco no, sabía lo que el yo Es que no sé lo que Vamos para adelante, vamos para adelante. Pa es que cuando no sé algo lo preguntan. A ver, Roberto Ramos. Y aquí el profesor... Hola, me encuentro. Pues, perdón, pero me, por la gran vía. ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde? Se encuentra extranjería. Roberto Ramos, extranjería... A ver, cada ciudad tiene una oficina de extranjería. Yo la de Madrid creo que es en la de Aluche. Es Aluche. Roberto. Y luego en las ciudades pequeñas, la comisaría de policía. Y si no, en cualquier comisaría de policía puedes preguntar dónde está la oficina de extranjería. ¿Vale? Eh, a ver, ¿te toca o me toca? Ver, ají de gallina se llama. Entonces, si ¿sí puedes solicitar el voluntariado una vez que entras, como como turista, si lo haces en el aeropuerto, tienes una estancia de tres a seis días hasta que te den respuesta. Sí, claro. Pero a ver, a ver ¿cómo es la pregunta? Entonces, si ¿sí puedes solicitarle una vez que entras como turista, Pero, si que lo que haces en el aeropuerto, nada, no, en el aeropuerto no se pide esto. ¿Queda una estancia de 3 a 6 días en el aeropuerto o en Madrid o donde estén? Dice. Tres a 6 días de. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto con esto? El aeropuerto es para el asilo. Esta otra que no atiende las. Ah, Oye, que Susana, que no te ven. Eh, no has atendido a la clase. Que se ha confundido. El aeropuerto es para el que pida asilo. Esto no es para pedir asilo. Esto es para estar como voluntario o como estudiante. Buenas noches, Luis Xiomara Cruz. Ximena Cruz. Te escribo desde Colombia. Me gustaría saber: una empresa me da contrato de trabajo en Asturias. ¿Qué tiempo le dan respuesta para el permiso de trabajo? Gracias. Pues mira, Simena, eh, si es por alta ocupación, tienen que ser 20 días la respuesta. Y se me ha olvidado deciros, esto del voluntariado y también los estudios, que es muy similar, os tienen que responder máximo en 30 días, que lo sepáis cuando lo pedís. Máximo 30 cualquiera días. Cualquiera de las dos cosas. Sí, cualquiera de las dos. Y os digo otra cosa: el que lo pida estando en España, eso sí, un requisito importante, le tienen que quedar por lo menos 30 días de visa de turista para poderlo pedir yo entro como turista y decido quedarme como voluntario. Pues me tienen que quedar por lo menos 30 días en la visa de turista, ¿vale? Antes de a, cuando lo pido. El Estado y está y obligado a responder bueno. en, en 30 días máximo. Dime, dímela. Si Melissa González, siendo voluntario, ¿en cuánto tiempo se podría pedir en España una vez que llega? ¿Cuánto tiempo podría pedir la residencia, de la ciudadanía estando en España? ¿Cómo? Una vez que llega a España como voluntaria para hacer un voluntariado cuánto tiempo la tarda no la residencia no ha atendido no a la clase esta señorita he dicho que el 50% si el permiso por arraigo son tres años pues si te está los tres años haciendo un voluntariado haciendo un estudio te está contando al 50% serían seis años para pedir luego el arraigo no, otra que no ha atendido a la clase ya me voy a acabar enfadando. Pues anotando, ¿Quién ha sido? Anótame el nombre Se de esa. Llama Melisa González. Melisa González. Ay, Nos no. veremos en el examen. <risa> anócalo, y anócalo. el otro más anotaba el otro de antes sí, también. Vale, perfecto. Seguimos. Eh, Divina Luz. Tengo 62 años. ¿Hay límite de edad? Soy. De... No. No y me gusta esta pregunta. No hay límite de edad. Ni para pedir voluntariado ni para pedir estudios no hay límite de edad de verdad. No hay límite. La edad, edad. la edad no es un límite. Importan no las ganas. Limitante. Las ganas de ser voluntario. Las, ganas, las, ganas, las de... ganas de vivir. Las ganas de luchar. Las Exacto. ganas de trabajar. No, las, ganas de serio, ¿eh? no las ganas de ser voluntario. No hay límite de Las ganas de viajar. Espíritu así? guerrero. Eso vale más que la edad. No, no, pero que jurídicamente no hay límite de edad. Podéis haceros voluntarios a los 60 70 años, a los años que queráis. Quiero, eh, a ver, Ana Victoria Lagos. Quiero ir a vivir a Salvidia y Puzca es un pueblo perfecto, perfecto. Si tiene 1500 habitantes será maravilloso. No conozco el pueblo, Ana, pero seguro que es una maravilla porque todos los pueblos son bonitos. ¿eh? Aquí estamos en tu pueblo, ¿no? Nos sí. está cayendo ahora una. Se llama un... Guadarrama. La sierra de Guadarrama. Ay, por cierto, que está es... a media hora de Madrid, chicos. tengo, Lo damos, chicos, pero bueno, son Prisliner, pri Pero bueno, llámalos también como son quieras. Son, también son chicos. Te lo digo cariñosamente, chicos y chicas Saludos, HJ503. Te hemos respondido, Melisa. González, vale, vale, menos mal, ¿eh? Que sí. bueno, perdóname, Lisa, quítale el suspenso que ya se ha enterado. ah Sí. sí. Vale. Te apruebo. Te quito la concesión. la puesto, cruz. Venga. Más preguntas, pero preguntas de nivel, ¿eh? Que si no Mira. ponemos, ponemos. Qué hermosa perrita. ¿Cómo se llama? Se, Kissy. ¿Se llama Kissy. Se llama Kissy. Es una perrita de eh, Luis. ¿Y qué las tiene? Eh, qué, ay, no sé, pero es muy maciza. ¿Sí lo sabes? ¿Cómo vas a saber la edad de tu perrita, Luis? Ya, ya. Pues no, sé, no me acuerdo. Seis años, chicos. Yo lo sé. Mira, vemos de, de la de la divina experta. Venga, como, a ah, ver. ¿Qué bonita? Como es una cara, enfójala la cara. No, déjala, que está. Bueno, vamos a las preguntas. bonita. Estamos en un hola, examen. Hola, sí. Hola, hola. Ana Victoria, hola. no me aceptaron el pedido de NIE por Dios, pueblo Pues pídelo por otro motivo. En muchos comentarios os he puesto los motivos. Por cualquier motivo te puede valer. Habla con arte-dim bajo en Instagram. Que arte-dim bajo en Instagram te ayuda a sacarlo. Ese lo sacó desde Colombia. Y si no, mira, si en algún consulado os pone mucha guerra para poner el NIE y vais a venir, sí o sí. Pues cuando vengáis aquí al segundo día, vais a la oficina de inmigración y os sacáis el ni, que ya veréis cómo nos ponen tanta tanta historia, ¿eh? que efectivamente, os lo dije también al principio de los vídeos, cada consulado iba por su cuenta, ahora lo estáis constatando. Mira, una pregunta que está muy bien. Dime. Gregory Montes de Oca. Luis, ¿por cuántas horas se puede trabajar con el P te puede trabajar en España? Buena pregunta si estoy haciendo a la vez un voluntariado? Buena pregunta, pero otro suspenso. No estaba pensado, no ha estado ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gregory Montes de Oca. Gregory, nos vemos en septiembre. Lo voy a repetir, pero está dicho antes. El tiempo que quieras, siempre que te dé tiempo a hacer el voluntariado. Es lo que dice la ley. No son ni 20 horas, ni 10, ni 15. Sería como el estudiante, se dice habitualmente que son 20 horas a la semana. ¿Vale? Pero la ley exactamente. Pero puede hacer más horas trabajando si no le impide, no le si no perjudica. no te impide, pues exacto. que si te perjudica el voluntariado, entonces no. ya. Siempre que, escucha, siempre que lo puedas compaginar con el voluntariado las horas que quieras. Y se puede distribuir como queráis. Bueno, venga, no te pongo en septiembre porque ya has ampliado la pregunta. Era buena pregunta. Susana está atenta al vídeo estoy pidiendo dos cafés ah, vale, para, ir para, uno para mi templado y unir viendo vale, para él se vale, le pone vale. hirviendo, es una trampa y así me quedo diez minutos yo ansiado Tranquilo, ansiado, la, ansiado. la búsqueda de donde buscamos la información del voluntariado en google voluntariado en españa claro. y el link legal de lo que dice el gobierno español lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo os lo he puesto antes de emitir para que ya poderoslo lo decir lo tenéis ahí todo Juliet Fadiver López Durán de caducidad. Ahí sí dan la tarjeta roja. ¿Qué? No sé. Ahí ¿Eh? sí si dan la tarjeta roja. ¿En dónde? ¿Será que la cita del 7 de abril le dan a la tarjeta roja? La tarjeta roja la habéis puesto muy bien en Telegram. A los seis meses de que os han dado la tarjeta blanca ya tenéis tarjeta roja. He visto en Telegram. Enhorabuena de nuevo al grupo que estáis haciendo en Telegram que habéis puesto el documento de oficial que lo dice lo que siempre os he dicho lo habéis puesto vosotros mismos hoy en Telegram luego lo pone ahí a los seis meses de la tarjeta blanca se transforma en roja pero la tarjeta blanca y a los seis meses se transforma en roja aunque no pero la hayan canjeado aunque no la meses, sí, no se se son, son seis meses que por queda. ley por ley pero son seis meses que si la cita te la han dado para dentro de nueve meses a los seis meses ya puedes trabajar es como si se hubiera transformado ella sola en roja vale ya está no, pero está muy bien todo esto, porque joder, estamos. Yo hice un voluntariado. Cuéntale el voluntariado. Yo hice un voluntariado. ¿Cuál sería el mejor? Proceso? Aquí en España he estado un año haciendo un voluntariado, eso te lo comenté Luis. Bueno pues yo no me había enterado. Aquí en el hospital de Guadarrama hice un voluntariado con la Cruz Roja. Me apunté con la Cruz Roja. Y cómo explícales cómo te apuntaste, te fuiste a la Cruz Roja, para, la ya, Cruz para que ellos no a Villalba. Eh, que hay una oficina aquí en Guadarrama y otra en cada pueblo de Madrid, pues hay una oficina de Cruz Roja. Pero donde la gente, donde te dan el uniforme para trabajar es en la de Collado Villalba, de todos los pueblos de la Sierra. Saludos a Siomara. Bueno, no, perdóname. perdóname. Gracias. Y entonces estuve un año, chicos, me dieron el uniforme y se apuntaron cuatro chicas más, aparte de mí, diferentes edades todas. Y tratábamos con personas enfermas del hospital, del hospital. Eh, terminales de cáncer, de ictus, eh, personas que no tenían familia, personas que habían perdido el habla, muy interesante Luis, de aquí hay cuatro chicas de Guadarma que también lo han hecho y siguen todavía haciéndolo, yo ya aguanté un año y luego me fui. Y enseñabas a leer a gente que había perdido el habla, que ya no hablaban, que no leían, o sea, es súper bonito si te gusta enseñar, es súper bonito si te gusta comunicar y ayudar, súper bonito los hospitales. Lo recomiendo, Luis, a todas aquellas personas que os guste enseñar, a leer, a Oye, hablar, porque como niños. Susana, Déjame terminar. No, ¿sí? no Estoy idea, contando claro, mi experiencia, eh, venga, vale, vale. porque son como niños pequeños. Los ancianos llega el momento que parecen niños. Y si te gusta enseñar, es súper bonito. Os lo recomiendo. Un año aquí y ha sido de las mejores experiencias que he tenido, vamos, que he hecho, las más bonitas. Y eso es todo. <risa> habla, habla. Buspa y agua dice que un té calmante. Escúchanme, ay, se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, no sé lo que os iba a decir, pililines, pero bueno, que yo creo que ha estado interesante el vídeo, vale, de verdad, es muy buena opción. No, no Nuevamente os felicito porque ha sido vuestra idea el voluntariado. Mira, una pregunta más. Venga, Ricardo Gr, por favor, quiero ser autónomo. ¿Qué requisitos me piden como turista para ser autónomo? Pues mira, eh, ¿cómo, es, cómo es su nombre, Ricardo. Ricardo gr. Ricardo, por ejemplo, eh, hazte un voluntariado. Si tú te haces un voluntariado con eso puedes trabajar y he dicho al principio del vídeo que puedes trabajar con por cuenta propia que sería como autónomo o por cuenta ajena que sería trabajando para alguien esa es una vía te vienes como estudiante también podrías trabajar como autónomo si quieres puedes trabajar por cuenta propia es como autónomo o por cuenta ajena. Como autónomo, para que no me entienda, o por cuenta propia, que es lo mismo, es trabajar teniendo tú tu propio negocio. Como la idea que me ha dado Xiomara en la consultoría que hemos hecho hoy por Skype, que nos la he dicho, y es una idea genial. Ella va a venir a España con su marido y van a eh, ella hace pasteles y los va a vender en los mercadillos. ¿Qué te parece ah, la idea? Pues idea? Eso sería como autónomo, por ejemplo. Y ahora claro, me dices, va sí, claro, trabajar por su cuenta. Montar su propio kiosquillo de pasteles. Mi Omar, yo le he recomendado que como es de Venezuela, pues que pida la tarjeta roja por asilo humanitario, que es que tiene derecho a ella jurídicamente. Pero el que no sea de Venezuela y no pueda pedir la tarjeta, el asilo político humanitario, pues una idea es venirse como voluntario y también podría trabajar. Perfectamente en lo mismo. ¿Vale? Son vías. Todos son vías legales. Pues mira qué importante Luis que se han Pero legales. ¿qué te parece la idea de me Xiomara? Super bien escucha, vías de vender en los mercadillos, me por ejemplo. Muy creativo. Y, a que, y a que se va a vender mucho parece, artesanal. Sí, sí, ¿Qué te parece? Hay muchos mercadillos sí, Mara, artesanales. Ella no nos ha oído. Hay muchos Escuchala. mercadillos artesanales en toda España. Y sobre todo aquí en Madrid, bueno, en toda España. Y me parece una gran idea muy creativa. Y me parece que se van a vender, claro, los mercadillos artesanales, de comida, de todo lo que es artesanal se va a vender bollos como pasteles pan al horno muy la, creativo y la masoterapeuta ser masoterapeuta a ver si lo digo bien reflexología también está muy demandado aquí por ejemplo podría ser un voluntariado miley díaz efectivamente vamos esto es un mundo es un, un mundo el voluntariado no, perdón, es un mundo no, no. Pero que es una vía lo que estamos a dar. Sí, es sí. Una es una vía, vía más que estamos explicando existe. para entrar en y el no país. está explicado, ¿eh? Y es y no una es vía legal que conste que las personas que cogen, que cojan esta vía de voluntariado van a entrar para aportar al país. Jamaj. Muy importante entrar para aportar, no entrar para no hacer nada. Jamaj. Lo de las 20, 20 horas. Yo estoy contenta, Luis, porque es una vía para aportar. Lo de las 20 horas no está claro, no, ¿eh? lo verás? Sí, pero escucha que le digo a Jamaj, esto eh, eh, por ahí se dice mucho. No, es que estás como estudiante o como voluntario y puedes trabajar 20 horas a la semana. Yo ya no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque ley la ley no dice 20 horas, la ley dice que te permita cursar el estudio que sea o el voluntariado que sea, que lo puedas compaginar, es lo que dice la ley. O sea, que podrían a lo mejor ser 25 horas o 30 horas. O Miraros la ley que la tenéis ahí debajo. Os la he puesto, os he puesto el link. Insisto, ¿Por hacer digo un voluntariado la gente puede trabajar también? Sí, sí, siempre que tú puedas seguir con el voluntariado, o seguir con los estudios, puedes. Que, que nada, ¿no? que ya el vídeo el vídeo yo creo que ha estado bastante bien estado hemos dado bastante, bastante información chicos hemos dado teléfonos de sitios ah, para bien. apuntaros a venir a para si que llamen. algo de mira muy importante luis para que llamen desde su país para que les den cita para pedir ya y hacer el voluntariado por teléfono desde su país he dado siete teléfonos chicos yo lo veo claro, tenéis lo que buscar muy lo que está diciendo Susana, el básico vente para acá tenéis ya que buscar los los centros donde hacer el voluntariado el consulado os va a pedir ¿Dónde lo vais a hacer? ¿Por pues la oferta de la Cruz Roja o de lo que sea? El de la moto, ¿vale? Acordaros, eh, bueno, hay muchos sitios, pero vamos, así rápidamente. Me bueno, facilitado nombres y teléfonos. Vale. Ahora, hay muchísimos más. En Info sí, tenéis, en hacesfalta.org, en Google, ahí, en meteros Google, en Google. voluntariados en España. ¿Y o voluntariados en Valencia, te sale un lista de Valencia. Voluntariados en. Ya tenéis Madrid, trabajo para. Ya tenéis trabajo para pa el examen. Ya tenéis trabajo para el examen preliminar. Ya tenéis Está. trabajo. Todo el que quiera voluntariado se tiene que currar, ¿eh? ¿Quién es el consejo Google? Tú que concejal. ¿Cuáles son los que están ya pasados Yo Google. No voy a concejar, Bin. Escucha, ¿cuáles son los suspendidos? Para... Los Melisa, demás hemos amen... Melisa, Gonzalo, de manos le No, que a pandemia? Melisa le hemos per perdonado? perdonado. No, ella lo ha pedido, ella misma oh. se ha bueno, les perdonamos a todos, ¿no? Por hoy, por hoy, por, hoy, por pero, hoy, pero el, el próximo pro... día. El próximo día quiero las preguntas que no sean que no se hayan respondido. Bueno, Luis, es que yo de esto sé, pero tú sabes mucho más. Sabemos. Eres todos. el profe... no, yo no. no, yo no, sé tanto. Bueno, Estoy aprendiendo. No, en el grupo de ellos que tienen y verás lo que aprendes. Poco vente para acá que no te ven. Poco a poco. poco, Int... a poco. No, no. Inteligencia de Poquito todos. todo a poco. Yo lo que tú Pasito has dicho, lo que tú has dicho, yo no lo sabía. Lo que yo he dicho tú no lo sabías. Claro. Lo que ellos han dicho, esto claro. es entre todos. Claro. Entre todos, muchas gracias Pilines. Si os ha gustado, like, por fin like, y el que lo vea, que todavía no esté suscrito, pues ya sabe. Claro. Like, like nos ha encantado like. de verdad estar con vosotros, ¿vale? Y seguimos, ya y veis. Siempre nos encanta estar, estar con vosotros. Vale, y sí, daros información desde Madrid, España. No desde Guadarrama. Guadarrama, Guadarrama, Madrid, España. España, exacto. Europa, el mundo, el planeta. Que bueno, que muchas gracias, Pilines, ¿vale? que muchas Un beso, gracias. un beso. ¿Qué os queremos? Chao, chao, chao. Adiós, filines. Ahora leo el chat en detalle, ¿eh? Adiós.